La pasacalla Opus 1 es una excepción en su obra, en el sentido que todavía es muy romántica. Además, tiene obras que no tienen Opus, que no están en el catálogo oficial. Hay un movimiento de, para uh, cuarteto de, de cuerdas y una, un poema sinfónico, que se, el poema sinfónica que se llama Im Sommerwind, que son obras muy románticas. Y esta es más bien expresionista en la filiación de, de Brahms, hay una influencia muy grande de Brahms, así que francamente eh, Weber no es alguien que se puede clasificar solamente como un modernista, viene de la música romántica y esta obra es realmente una obra expresionista. la conexión de la pasacalia en este programa es más bien con la sinfonía porque las dos obras tienen la forma de pasacalia, o sea, en la sinfonía el cuarto movimiento es una pasacalia tan estricto que la misma pasacalia de Weber la pasacalia es una forma, es una danza antigua, es una forma de variación y muy muy constructiva es una, una obra casi arquitectural desde el punto de vista musical y esto era mi idea de poner las dos obras eh, y lo he hecho con frecuencia porque van a, a, a pesar del o, o, también con el fantástico contraste que hay entre las dos obras si sí hay una relación muy fuerte pues es un hombre es muy americano del tipo americano refinado que hay los dos no es nada un cowboy pero por nada es muy lo que se llama wasp bostonian con una migada hacia la antigua grecia y pero muy encantador otro de música muy encantadora muy fuerte a veces esto es una obra más bien que va que habla de nostalgia de es una obra, eh, sí, con una gran ternura, una evocación de algo que pasó en la vida, un recuerdo, se recuerda mucho, por lo menos en los dos primeros movimientos, es una reminiscencia del pasado. El tercer movimiento, la verdad, es un contraste total, es, una, es un momento movimiento muy breve y que agregó. De hecho, el concierto solamente originalmente tenía dos movimientos, pero el violinista para quien lo escribió, que le, lo encargó, se quejó que era no bastante virtuoso, virtuoso entonces agregó este tercer movimiento que es como un fuego de artificio. Yo conté que el, el violinista solamente toca notas rápidas principalmente tercilios, eh, solamente al fin son semicocheas y tiene en el total del, de todo el movimiento 28 compases en los cuales no toca. Así que es una dificultad bárbara. Y también para la orquesta, realmente, es muy delicado, pero es, un, es una manera de concluir este concierto que tiene una, un sabor algo otonal. De terminarlo con la primavera, pero. Eh, y la energía de la juventud. No, no es la primera vez. La verdad, la dije dos o tres veces en los primeros años de, de, de, de este siglo, y para mí fue una, una tremenda, un tremendo placer de trabajar con ellos, y me respondieron con mucha simpatía, lo cual siempre muy grato para un director y ahora vengo nuevamente con el mismo placer.